Yo era de, de aquellos que, cuando vi la película de Volver al futuro, pensaba que, que en el año que estábamos íbamos a tener el monopatín que vuela, que los coches iban a volar y, y me llevó el chasco que tenemos los mismos, los, los mismos coches. ¿no? Yo, eh, más bien me da un poco de miedo el tema tecnológico. ¿no? Por ejemplo, el tema del móvil, que las estadísticas dicen que, que, que la gente va a dejar de usar el ordenador y va, todo el mundo va a utilizar el móvil. Yo no me veo en un móvil haciendo el trabajo del día a día. si la pantallita es muy pequeña y además yo sufro de... De, de la vista, a mí le tengo un poco de miedo a, a la velocidad en que van las cosas y que, me, que, que al final eh, tengan que usar aparatos en los cuales yo ahorita no me, no me veo eh, cómodo allí. Yo lo, que, yo lo que voy a ver es que bueno, la, la domótica va a avanzar mucho eh, el internet de, de las cosas ¿vale? dentro de mi casa pues con menos esfuerzo voy a poder hacer eh, más cosas, es decir, con la voz voy a poder encender o apagar la luz, voy a, los canales de televisión eh, más a la carta, el móvil, el, el móvil va a ser el, el mando a distancia, el mando a distancia para hacer más cosas eh, dentro de la casa, ¿vale? Lo que me da miedo es que se eh, deje de utilizar el ordenador, ¿vale? Que el ordenador para mí sigue siendo una, una herramienta de trabajo. No me veo cambiando el ordenador por el móvil para trabajar.